El señor Lincoln Núñez, mi amigo, preguntando cómo va, así que véase ahorita, hermano mío. Entonces, le, le oigan cómo viera habla de impulsión de grupo. El coronavirus lo vamos a resolver, pero no por la salud pública solo. Dice Manuel, para que usted vea lo que es tener un criterio socialista, de grupo, que no es el problema del Estado, no es el gobierno solo. A mí me da pena cuando el colegio médico, que ahí hay el señor Suero, que yo soy un simpatizante de algunas de las ideas de él, saliendo a hacerle crítica a salud pública, ahí está perdido, ahí está pensando él como lo que él es en el fondo, un reformista. Y el presidente del colegio médico, cuando le hace la crítica que esto, el coronavirus está atrasado, porque el ministro, el Ministerio de Salud no está haciendo el trabajo. Pero ¿y usted del colegio médico tiene que sentirse parte de la problemática. Eso se llama tener idea burguesa. Suero con todo mi respeto al hacer la observación al ministerio y ellos no sentirse como parte del problema de resolver el coronavirus, es una idea burguesa. El socialismo se caracteriza por sentirse que es en paquete, que es en grupo, que nadie por sí solo salva a la humanidad. Cuando yo veo a la enfermera eh, no graduada, la presidenta de la enfermera no graduada haciendo observación al ministerio. Es porque esa dirigente tiene una idea burguesa. Ella no se siente que parte es responsable. El colegio médico puede hacer crítica, pero que se sienta que parte es responsable el colegio médico de la solución. Decir al colegio médico, en este problema de pandemia, el ministerio es el responsable usted puede hacerle la crítica pero siéntase que usted parte de eso para que usted me vuela a ideas socialistas por eso yo veo que usted no se ha liberado de lo que siempre ha sido suero que viene del partido reformista y los reformistas piensan en función de ello la individualidad ahí está la demostrado y miren cómo el doctor Viera por. Habla que esto no es un problema de la policía, de esto. Ahora vivo el problema de salud, hay que manejarlo en conjunto, todos juntos. Y veo ahorita que alguien me puso una nota, me llamó, diciéndome que los reformistas, no solamente son los reformistas, todos los partidos que están participando en las elecciones que vienen, tienen idea burguesa, que están pensando en función de su partido y repartir el país a los seguidores de ellos. Yo te coloco en salud pública, yo te coloco en obras públicas, yo te coloco y yo te sigo a ti porque tú me ofreces dónde colocarme, pero no porque el partido sea una idea para la solución del país. Por eso yo no veo esperanza de 20, a 30 años, hasta que no surja una clase. Un partido que piense que ninguno de ellos por sí solo es la solución del país. Esta es la desgracia. Que ahora mismo el coronavirus, si la gente pensara en función de la humanidad, en función del otro, el coronavirus, respetando la distancia, respetando, pensando en el ser humano, el coronavirus. Se resolvería más rápido. Pero aquí... Todo el mundo está pensando en función de él. En función de él. En estos días fui yo a un banco... A pagar la tarjeta. Y alguien del banco me dijo... Manolo, por la edad... Tú puedes ir antes... Sin hacer fila. Y a mí eso me da vergüenza que sienta que yo, por mi problema de edad, yo pueda entrar primero, a mí eso no me gusta, y mire que eso tiene su sentido humano, eso tiene su sentido humano, eso tiene la mujer embarazada, el viejito, el, el minusválido, pero aún así me da miedo, que yo como individuo, haciendo, habiendo una fila, me aprovecha de un problema de edad, no me gusta. Porque esto, para usted sentirse socialista, es como decía Juan Bosso. O jugamos todos, o se rompe la baraja. Lo que, pena, lo que da pena que Juan Bosch habló de eso, de que juguemos todos, se rompe la baraja. Pero basta lo que hizo Juan Bosso. Que sin proponérselo, Juan Bosso ignoraba. Que solamente iban a jugar a baraja, su corrupto, los corruptos del PLD. Sus 20 años en el poder ha demostrado que son burgueses que no piensan colectivo. Y todavía hablan ellos, que en ellos está la solución: servir al partido para servir al pueblo. Mentira. Servir al partido para servirse ellos del partido y llegar a la naturaleza que han llegado. Pero no crean ustedes que Luis Abinader como el PRM está pensando diferente. Cuando ustedes lo ven los vinchos, los vinchos sacaron 0.1 de votación en las elecciones. Pero ellos como burgueses que son, como representantes de esa clase, a ellos no le importa la cantidad de votantes. Son ellos los vinchos, su cabeza. En su cabeza está la solución del país. En ellos solo, en vincho, los hijos y ya. Porque ellos no necesitan masa. Ellos no necesitan gente. El hijo de Peña Gómez, uno de esos rastreros hijos de Peña Gómez, el que dirige el BIC, él cree. Él se maneja nunca como un hijo de Peña Gómez, sino que en él, en eh, Peña Guava, en él está la solución y los contactos con los demás partidos. Y lo que él decida es lo que se hace en esa porquería llamada víctima. Peña Gómez soñaba un poco más en querer llegar con mucha gente, pero también se, se dañó al final Peña Gómez ya Peña Gómez pensaba en él y en los ricos del país esa es la desgracia de nuestra realidad o sea que lamentablemente esta venta y verán ustedes ahora más venta y cada vez que ustedes vean que alguien de un partido en estos días que faltan para las elecciones verán ustedes Gente juramentándose siendo de otro partido. Cuando ustedes lo vean así, ustedes le dicen, un cuero, una prostituta se está juramentando con otro partido. Un hombre serio que se respeta, deja pasar las elecciones. Cada vez que ustedes vean a alguien de esos que tiene muchos años en un partido y salen ahora levantando su mano derecha, es porque a la izquierda no le dieron nada a sus manos, a los bolsillos no le dieron nada y se está vendiendo al nuevo dueño del cabaret cada vez que ustedes ven en los periódicos esos sinvergüenzas, esos rastreros háganse la idea que son un sinvergüenza aquí nadie hace eso si no es por una venta, y si lo hace lo hace calladito, se va en silencio ¿Qué le dije yo hoy a mi amigo, a uno de los mejores veterinarios de la zona a Papo Flores, Papo yo te veo un hombre tan serio, a Papo Flores, el veterinario, que me da pena que tú estés en ese partido. Pero, quédate ahí porque tú tienes que, que comer, tienes que seguir viviendo. Pero de lo contrario, no tuvierais por la seriedad y la, y la conceptualización que Papo tiene, de lo que es la política. Cada vez que usted vea un tolete de eso que se está cambiando a otro partido, Mírenlo como que es un prostituto. Es un prostituto, ahí no hay nada de corazón ni nada de sentimiento. Por eso yo no voto. Y lo invito a ustedes a no votar. Porque en verdad que lo que se da el, el 5 de julio es la fiesta de los sinvergüenzas y los tirapeos que le hacen el coro. Y hasta creen esa pendejada. Pero nada, vamos a respetarle esa de